No me juzguen por esto. Sí, tercera vez. Ok, ha sido un, un fin de semana sumamente flojo, así que voy a hacer algo en la vida y... voy a caminar. la gente se le fue, le fue tan bien que se ya vendieron todo es bonito caminar por el sector de Marín y donde están los hoteles y ver están todas las parejas que entran como el domingo 5 de la tarde y hay tiempo para el amor y uno grabando el Barretalia los graffiti son en inglés Conozco a varios que le encantaría ese En verdad no sé qué idea lo estoy haciendo por acá. Los que siguen sí, este vlog desde más o menos al principio saben que a veces me estaba poniendo algunos desafíos que algunos no llegué a cumplir. Algunos están en espera, en standby, otros eh, derechamente ya no. Pero la cuestión es que no quiero perder eso, así que me voy a poner un desafío desde este video en adelante y voy a hacer de que no dure más de 4 minutos. ¿Por qué? Siento que cuatro minutos es, es la medida ideal para un blog. Así eso me obliga a tomar la esencia de lo que capture durante el día Y ver cómo saco una historia ahí Así que, nada, tengan una bonita semana No se estresen tanto con, con, con las compras navideñas Y nos estamos viendo el miércoles Voy a El primero es un trupper que ven muy bien.